Atentos eh, ¿estás mirando Reven? La ¡Oh! no, pegamos eh, Podemos pegar si sí. por favor, por favorando, por favor, hazlo, por favorando, por vamos, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Enemigo reventado. kill enemy is dominating You can kill I got her? Okay nice, she's dead Hello, goodbye Oh, you He, like, yeah I know coming, going. <laughs> Get you baited Oh shit I got her, I got her, I got her Nice. <laughs> me I Yo, anda I Yo, penta. Yo, anda penta. I, I can get penta. I can you want, it. I can get it, penta. Yo, anda penta. Yo, anda penta. Yo, anda penta. Yo, anda penta. Go, go, go, want, tank, tank? penta. penta. Yo, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <risa> Me cagaron dos. Eres de leyenda. La torreta central está siendo atacada. Tengo muy alto el volumen de los sonidos. ¡Ha subido de nivel el pavo! ¡Ha subido de nivel el pavo! Vete a tomar por culo. Nah, pues no. ¡Gran! ¡Hijo de ¡Va a, a que... ir a top, Alicia! ¡A topa, a top, a top! top. ¡Manute, estamos llegando! ¡Manute, aguanta! ¡Manute! ¡Antonio, ¿qué haces?! Más... ¡Antonio! ¡Hostia, estaba viendo a Manute! <risa> vente, ¡Vente, vente, vente, vente, vente! ¡Se está te vaqueando, se está vaqueando! ¡Avante! <risa> <go>. Por favor, estáis abajo, es que estáis abajo, es que estáis abajo, he piñado mente. Alicia, veamos, eh. Antonio. Alicia, Alicia, confía en mí. ¿Cómo pierdo agro? Vale, sal, sal, Alicia. Está, está Bobo. Q, que rebote con el mío. Oh. No tengo, no tengo más. Vale, vámonos a base, vámonos a base. Que viene diciendo. ¿Tú? Te lo saco. ¡Ojo! ¡Mata combo! ¿Qué hace, qué hace, bobo? ¿Que te mato? Alicia! alicia está troleando! ¡Lando, está troleando! ¡Mátalo! ¡No veo! Guard, ¡Por un guard, por un guard! Buena. ¡Arise, hay que un, un tío! ¡Es un tío! ¡Trapita este de ¡Hostia, que estoy haciendo! ¡Manute, manute! ¡Aquí! ¡Nos! ¡Nos! ¡Vamos! ¡Vamos! <risas> <off. risas> emote, emote, emote, emote, emote! ¿Cómo This is how I read. Ooh. Ooh. Jin, Jin. Ooh. The trip ball. Go on, keep going. You win this. Water kill. Penta kill. Nice, that shit. Penta kill. Penta kill. Tiene, tiene exhaust, tiene exhaust puesto Oh ¡Alicia! No te escucho si estás hablando, estás muteada Vale, perfecto Gracias No os olvidéis darle follow <ríe> Joder, chaval Me quedé callado de la concentración suprema eh. Ya tenemos clip para Twitter, chavales eh, ¿Alguien sabe hacer clips? Si alguien le puede dar ahí el botón, os lo agradezco Porque esta jugada va para Twitter eh. En plan, por favor, seguirme, soy youtuber o streamer pero. se spawnean los dos cangrejos a la vez ¿Puedes eh. Reven. ¿Estás atento? No. Sí, estoy atento. Atento, eh. No. Se me ha ido, gente. ¡Oh, my God, Soy más malo que mi puta madre, El loco. Millor es muy malo. El millón es muy malo. Qué malo soy. Ya. Yeah. Y eso también es muy malo. Oye, oh tío. <muchas> Woohoo! Thanks, guys. You guys are awesome. I have no ultimate when they come. Nice. <laughs> Hello? Hello? Hello? Hello? <laughs> Hello? Penta? <laughs> Penta? Hello? No! No! <laughs> <Hello>, bunny! <laughs> 射到了,這裡。哦,天啊。那是藍白的這個。哦。<音樂> oh! <音樂> Eh, puede, es Mi Oh, the drift. Holy moly, dude. All right. sí, sí. Tú defender el nexo, por favor. ¿Cómo perdamos por los minions? Es morirnos a ¡Hemos perdido por el TF! ¡Que no ha defendido a Mitt. ¡Oh my god! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué hijo de puta? ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Ni ha pushado mid, ni ha defendido! ¡Ha ido a pushar! ¡Top! Todo papullado. My God. Qué hijo de puta, tío. Oh my God. No me puedo creer.